Ahora más está Sí, antes de. pero no me un espacio urbano dentro de la área de agua. La, la playa más que referente de lo que es la identidad eh, santanderina cuanto a paisaje. Playa que quizá en el mundo las haya eh, igualmente bellas, pero esta es está entre ellas. ¿eh? Por tanto, es una playa eh, identitaria para el santanderino, pero por lo que es la UIM, el turismo, eh, el ferry con Inglaterra, en las vías turísticas aparece como algo realmente dicen ellos dramático es algo realmente poderoso por lo tanto es un bien paisajístico relevante que además eh, eh, nos da identidad a los ciudadanos de Santander eh, y vinculación con nuestra tierra el paisaje es vida lo digo porque hay mucho técnico por ahí deformado que dice que es algo subjetivo no el paisaje de los países más serios en esto en Alemania en Inglaterra en Francia es algo muy sagrado incluso las leyes del suelo tienen que someterse al paisaje no como aquí por tanto, porque el paisaje puede dar vida, o puede quitarla, pero en este caso está claro que la da. Es un elemento esencial de la calidad de vida, incluso de la duración de la vida. Y además es un es potente elemento económico, puesto que está súper demostrado desde que se estudia esto, hace 20 años en Cantabria, que es el paisaje, el motor de la economía turística de Cantabria. Por tanto, actuaciones de este tipo es... ...van frontalmente contra nuestra calidad de vida... ...y contra el patrimonio colectivo de una sociedad... ...que ha elegido a unos gestores... ...que se han convertido en propietarios... ...pero ¿quién les autoriza a ellos a hacer eso? Es decir, se utiliza una supuesta falta de arena... ...yo recuerdo que me mentalicé en este caso... ...con cubría Cubría que está por aquí... ...cuando hace 10 años él planteó al debate... ...¿cómo que falta de arena? ...enseñando fotos del año 1900... ...y los conocedores de esta playa saben que nunca hubo tanta arena en la Madalena como ahora, nunca. Incluso en los peligros, en donde está el balneario, había una piedra, una roca, de la cual nos tirábamos coles los niños. Entonces, con los machines empezaron los grandes rellenos de arena. Vale, ya tenemos bastante arena. Eh, si hay algún problema de transporte de un lado a otro, bueno, plantéemelo, pero a lo mejor nos interesa la ciudadanía, debido a este paisaje tan sobresaliente, que siga así y gastarnos el dinero en traerla para acá todos los años porque por el precio de este proyecto nos da para traer la arena que se acumula en el promontorio durante 20 años. Si esa es la decisión social, ¿por qué? Porque es mi patrimonio, no es suyo, señora alcaldesa. Vale, entonces, esta, esta actuación también tiene su contestación entre técnicos de reconocido prestigio, que en su día nosotros organizamos unas conferencias donde un eh, catedrático de que se dedica a este tipo de cosas en la electoral dijo que esta no era, era una forma obsoleta de actuar. Lo primero de todo, un técnico eh, bien fundamentado y en una sociedad democrática, lo primero de todo es qué quiere la sociedad santanderina. Eso es lo primero de todo. Quieren una playa que esté así, que tenga más, que tenga menos, porque igual no hay que actuar nada. Igual la gente está contenta así. Bien, eso no se ha hecho. Y en segundo lugar, si hubiera que actuar para modificar eh, la distribución de arenas, Primero, hay que hacerlo de manera paulatina, nunca con un proyecto en bloque, sino un tercio, un cuarto, segundo, de manera porosa, de manera que no sea tan drástica. Y tercero, ver qué pasa. No hacer la obra, generar un desastre, como en el portal de Laredo, os recuerdo, ¿no? Está, ayer mismo está santoña San está están los de Santoña San lo cuerpo, que está cegando... ...la marisma acabando con la vida por un dique famoso de otra ocurrencia de estas. O sea, primero actúe y después a ver qué pasa. Evidentemente hay técnicos muy endiosados, la sociedad también es endiosado... ...se habla para institutos a veces muy poderosos... Eh, ...que parecen obedecer a la máxima de que la, natu la naturaleza hay que domesticarla. Y no señor, la naturaleza no es domesticable. Uno puede jugar un poco más, un poco menos, adaptarse porque eh, lo vemos en que este dique de llevarse a cabo seguro que va a generar otro problema en otro lado de la bahía. A lo mejor les interesa, porque son muy amigos de llenar de diques todo y de solucionarlo todo con diques, hasta el calentamiento. Bien, eh, pero no es a ellos a los que les corresponde, es a la sociedad. Y en este sentido, la alcaldesa de Santander ha hecho un plan de eh, microactuaciones en la ciudad. Muy interesantes, eh, más o menos aceptables, pero pues, presume, la última ha sido esta semana, en Fernando de los Ríos, espacios degradados, abandonados la ciudad, consultando a los vecinos para eh, rehabilitar esos espacios y que tengan una función útil y estética. Muy bien, señora alcaldesa, está muy bien preguntar a los vecinos para actuaciones pequeñas. Pero oiga, esto es una actuación y no ha preguntado a nadie. Eso no es lógico en una corporación democrática. Y en este sentido, a todos aquellos del gobierno municipal y de la oposición les decimos, no sois propietarios, sois gestores y tenéis la obligación de mantener esto, no destruirlo. ¿Eh? Entonces, habría también que recordar al señor Revilla, y a la señora Bartezanos, partidos del gobierno de Cantabria, que fueron los primeros que se opusieron poniendo un recurso. Pues no sabemos por qué, eso se ha retirado. ¿Qué han negociado ustedes? ...que han negociado ustedes para eh, eh, que sea el patrimonio de los santanderinos el que salga perjudicado... ...o sea, el interés general, o sea, la sociedad, a lo que ustedes dicen representar... ...representan o utilizan... ...yo hago este llamamiento... ...¿qué hacen señores de los partidos políticos, eh, gobernantes del gobierno regional y también en el, el ayuntamiento?... ...¿qué están haciendo?, ¿qué están negociando?, ¿están negociando sus carreras políticas?... Eh, sus ambiciones personales, los intereses de sus partidos y por eso sacrifican la Sociedad de Santander. ¿Es eso? Pues planteo esta pregunta. No es digno que esto continúe. Es una indignidad política y democrática. No es serio. Una obra de estas características tiene que pararse inmediatamente y retirarse. Después hablamos. ¿eh? Hablamos y planteamos lo que sea. Todo el mundo el que está a favor, pero no se puede hacer esto. Es Sobre todo esas negociaciones hechas por arriba, no se sabe qué. Eso no es democrático, eso no es serio. Eso es de dictadores. ¿eh? Bueno, perdón por el cabreo, pero decir que el próximo. Me gustaría que esos aplausos sirvieran para que el movimiento se ampliara y que esta ciudad, que tanto se la ha acusado de dormida, de agachada y sometida a la inercia del que manda, pues despertar algo. Solo con algo ya estaría bien. El caso es que habrá un acto, claro, eh, tenemos que acudir a tener iniciativas que los nuestros políticos no han tenido. Entonces este viernes el Club de Regatas a su local para organizar un acto de participación, debate, de contraste, donde están invitados el Germán Flor, patriarctico de África Litoral y geólogo oriundo de esta ciudad y también experto en estas actuaciones, que no autorizamos, eh, que no, no vea bien esto. Estaría también Clemente Lomba, por los arquitectos y estarían un representante del. ¿O estás tú? Vale, está Domingo Lastra. Alguien del, del campo de la ingeniería y alguien del ayuntamiento. El... el propósito no es montar bronca, no, es, es aclararnos. Con serenidad, con tranquilidad, todo el mundo, el que esté a favor, el que esté en contra, que lo exponga tranquilamente. Pero hombre, para esto, espera un poquitín, a ver si estamos de acuerdo o no. ¿eh? Y esto va a ser posible repetirlo eh, otras semanas y en otros lugares. Por eso, pues, encantados de que todos aquellos que podáis, por vuestra situación, por vuestros contactos, generar eh, foros de debate, eh, por ofrecer locales para hacerlo, nosotros encantados de hacerlo. Es decir, ya que nuestros políticos no nos consultan, ¿eh? esa es su visión de la democracia, pues entonces consultémonos entre nosotros mismos. Y nada más. Sí, hombre, hay que parar. Hay que pararlo el el ¡Fuera el ¡Fuera el dique! ¡Fuera el ticket! ¡Fuera el dique! el dique!